Mira con Hola. Me llamo Komuta. Bienvenidos a mi canal Komuta cómo está. Hoy voy a presentaros cómo hago yo arroz blanco. El arroz blanco para nosotros los japoneses es muy importante. Creo que no exagero a decir nuestra importancia por el arroz blanco es más importante que el pan para los españoles, pienso yo. Hay muchas recetas relacionadas con el arroz blanco, principalmente en comida japonesa verdad, como el sushi, onigiri, donburi y aunque también sirve como acompañante para algunos platos como para tonkatsu, teriyaki, curry japonés por eso decidí presentaros nuestro arroz blanco para el inicio de mis videos comida de casa comuta en tu casa では,早速 yってみましょう adelante El arroz no es uno especial, es muy normal de un súper al lado de mi casa. El primero. Vamos a medir el arroz. Es un vaso que viene con la arrocera eléctrica. Es original de las medidas japonesas, que son Ichigo, Isho y Ito. Es de Ichigo, 180 centímetros cúbicos. Pesa 150 gramos cuando un lleno de arroz. Y eso es 10 de Go, 1 litro y 800. Es el tamaño de la botella grande del típico de sake. ¿Sabíais que los japoneses lavamos el arroz para eliminar el almidón? Sin embargo, para hacer una paella, el almidón es un gusto y un condimiento necesario. Pero nosotros creemos que es una cosa que sobra para disfrutar su aroma, su dulzor, el brillo de cada grano. Pues venga, vamos a lavar arroz. Llenamos una vez agua, para jugar. porque si hay suciedad, aquí se puede eliminar. Ajustamos agua para que suene así. Eso quiere decir que está rozando entre los granos y se limpia. Hay demasiado. No, no, no. Así no está bien. Vamos a ajustar el agua. Y dejamos el justo que suene así. chac chac, chac, los dedos abiertos. Y levantado. La muñeca. Movemos así. Girando suavemente. Con un movimiento sexy. Sí señor. Ahora sí suena bien. Y ahí está, limpiando cada grano a grano suavemente, claro, hay que tratarlos con mucho cariño y con un movimiento, <coughs> eh, como lo ven, el agua está mate y muy blanco intenso y eso, porque qué? Eso quiere decir que el almidón está muy bien frotado y sueltos y ahora vamos a pasar a jugarlo hasta que se quede muy transparente el agua cambiando varias veces llenando, vaciando, llenando, vaciando pero ojo desde aquí no puedes tocar demasiado porque desde el primer contacto con el agua, los granos de arroz, está empezando a absorber agua. Lo que quiere decir que está siendo cada vez más frágil. Entonces, ¿qué pasa cuando se rompe los granos de arroz? Pues, se pueden soltar las migas y también puede pasar de cocción fácilmente por lo cual es mejor que no tocar demasiado y NO SE ROMPE DEMASIADO pues yo no cuento las veces que cambio el agua sino no, yo miro muy bien y el agua como está cuando está muy transparente como así entonces voy a sacar al curador por escurrir por supuesto Intento no tocar demasiado. Vamos a medir agua para cocer el arroz. Proporción del arroz y agua que sea arroz 1 y agua uno y pico más. Si habías medido tres vasos de arroz, agua que sea tres vasos y medio, por ejemplo. Prueba una vez con este proporción. Si os gusta más cocido o blando que sea arroz, pues medir con más agua. Hay una canción corta sobre cocer arroz. A jime choro choro naka pappa. Butsu butsu ittara hi o hi te. A kago naitemo fta Esta canción nació hace mucho mucho tiempo. Explica cómo tiene que manejar el fuego cuando cuece arroz. Hoy en día, tenemos una máquina de arroz electrónico para cocer arroz cash todas las casas en Japón. Como esta máquina. Pero claro, antes de existir esa máquina electrónica, la gente usaba fuego de gas, sino de la leña. Sea lo que sea, todas las ollas están tapa puesta. Porque el arroz blanco nuestro aprovecha el vapor que produce dentro de la olla. Entonces me preguntarán: Oye, ¿cómo está? ¿Cómo puedes controlar el fuego sin mirar dentro? Me ocurrió una idea, como lo que ve así, usar el cuenco cristal de microondas, así puede ver dentro, ¿qué tal? Si no os contesto, es única manera que puedo saber o imaginar, es observando el vapor que está saliendo de la olla, pues así fue todo el tiempo pasado. Colocar la olla al medio juego. Posición choro, choro. Que se vaya cocinando poco a poco lentamente. Hasta el comienzo de hervir agua. La olla está muy calladita. Alrededor de los 8 minutos. Empieza a hervir. Ahora es el momento de subir el fuego, el posición de nakapapa. Un par de minutos después, mira las burbujas. Está subiendo hasta arriba. Bucu bucu hi wo hi Bajar el fuego hasta al mínimo. Y ahora esperamos hasta que se calma el ánimo de al vapor. Entonces, ahora. Akago y Temotatoruna. método japonés contiene tres cocciones al vapor, hervir y tostar ahora vamos a acabar con un toque de tostar ha pasado cinco minutos Al vapor está bastante calmado al fin, último control del fuego, el fuego a tope por entre 10-15 segundos. Mmm, huele muy bien. Pero, perdón, todavía no podemos servir. Hay que tomar 15 minutos de reposo. Ahora sí, listo para comer. Qué bonito que está hecha. Arroz blanco muy blanco y una capa de tostado, mira, está ahí. Cada grano de arroz está bien hinchado. Eso quiere decir que tiene una textura. Mmm. Ahora, os recomiendo una cosa. Levantar arroz al fondo arriba y soltar un poco. Así... Coge aire entre cada grano y aún sabe mejor. Por fin, listo para comer. Bueno, ¿qué os ha parecido? Es simple arroz blanco, pero muy arroz blanco. Si os ha gustado este video, por favor, suscribiros y darle ese botón de like. Voy a subir más videos. Intentaré transmitir todo lo que hay en mi cabeza cuando estoy cocinando. Así pues, ha sido un placer y agradezco. Hasta la próxima.